Bueno, nosotros hicimos un encuentro comunitario el lunes pasado con la Junta de Vecinos, el nuevo colectivo que surge a San Francisco de Macorís. Hicimos un compromiso de darle una respuesta a este supuesto punto de droga que estaba intranquilizando la comunidad y hoy estamos aquí destruyéndolo. Ellos son las personas responsables. Nosotros lo que queremos en principio es felicitar a esta gente, porque si las comunidades se empoderan de la situación, o sea, participan, tienen una respuesta mucho más rápida que si la comunidad no participa. Fíjense, nosotros le damos las gracias al fiscal y a las autoridades competentes, porque hemos, este, este sector ha llegado a la tranquilidad de nuevo, porque antes había una tranquilidad enorme aquí, llegamos ahora a la tranquilidad de nuevo. Y es como digo. A mí me importa un carajo eh, eh, su negocio de ellos. Pero el grave problema que ellos tenían era ese tiroteo toda la noche. Toda la noche ese tiroteo donde hay familia que puede salir cualquier niño grave, herido. Es decir que nosotros estamos contentos hoy. Estamos contentos porque no han, en las autoridades, principalmente el fiscal, no ha quitado esa tragedia que teníamos aquí. De toda la noche esos tiroteos, esos tiroteos. Porque, como les digo, me importa un carajo su negocio, pero el tiroteo que yo tenía en toda la noche es lo grave. Varios residentes aquí en la comunidad nos manifestaron que un tal Robert y un tal y otro elemento que le dicen el menor operaban en esa casucha un punto de droga y que en varias ocasiones han escenificado. Eh, tiroteo, donde han resultado personas heridas de bala, principalmente entre ellos mismos, la cual está el menor, se encuentra en estos momentos interno en el hospital con dos heridas de bala. Y Robert eh, lo tenemos detenido en el destacamento para fines de investigación con relación a, a dicha herida. Los otros puntos de San Francisco de Macorís, ¿qué ocurrirá, fiscal? ¿Seguirán? Bueno, claro que continuaremos eh, de acuerdo a las, a las quejas de, la, de, la, de los residentes en los diferentes sectores, porque esas reuniones nosotros eh, vamos a continuar realizando.